La esperanza desmedida de volver a aquella tierra que me entregó su calor Tengo el pie puesto en el sendero en el camino más correcto donde me guía el corazón Vuelvo, vuelvo hacia mis raíces de donde yo provengo y hacia donde yo voy Eres tan ansiada en mi vida solo busco la salida para llegar hacia ti Quiero decirle al mundo con esta canción Que eres parte de mi vida, parte de mi corazón Quiero que el mundo pueda oírme Quiero decir, este es mi hogar Vaya donde vaya no te podré olvidar Este es mío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 Es mi hogar, es mi lugar, tierra del cacique donde quiero.